Bienvenidos al maravilloso mundo de ¿Qué deberías saber para proyectar en AutoCAD? ¿Te ha pasado alguna vez que después de estar un buen rato estudiando el tamaño y separación de los trazos de tus líneas discontinuas, estos cambian al pasar el dibujo a una presentación? Si es así, quédate, porque te vamos a contar cómo trabajar de manera no anotativa con las líneas discontinuas para que en las presentaciones su aspecto no cambie. El tamaño y separación de los trazos de tus líneas discontinuas se define con la escala de estos tipos de líneas y existen dos opciones para definir esta escala. Primera opción, modificar el valor de la variable ltscale. Cambiando este valor, cambiamos la escala de tipo de línea de todas las líneas discontinuas que intervienen en un dibujo. Lo ideal es que después de haber estudiado y encontrado cuál es el valor único que mejor se adapta al grafismo o aspecto de todas las líneas discontinuas que habitualmente usas en tus dibujos, no lo cambies nunca, porque en el momento en que tengas que cambiar este valor dependiendo del proyecto en el que estés trabajando, esta opción, consideramos, que deja de ser efectiva. Segunda opción, modificar el valor escala de tipo de línea del panel de propiedades. Cambiando este valor, cambiamos la escala de tipo de línea solo de las líneas discontinuas que hayamos seleccionado previamente. Por lo que es muy importante que estas líneas, que tienen el mismo tipo y escala, estén agrupadas de manera que se pueda hacer una selección rápida de ellas. De lo contrario, será realmente laborioso tener que buscarlas cada vez que queramos cambiar su escala. Nosotros no usamos la primera opción porque no encontramos ese valor único que se adapte al aspecto grafismo que buscamos en nuestros planos. Además. Si generamos archivos para que trabajen terceros con ellos, será conflictivo si ellos no acostumbran a cambiar este valor que viene por defecto como uno, ya que verán cómo las escalas de sus líneas no funcionan en nuestros archivos. Nosotros elegimos la segunda opción porque buscamos un control y minuciosidad a costa, quizás, de una mayor complejidad. Todo esto viene de la obsesión por la minuciosidad que arrastramos de nuestro pasado académico es decir, el grafismo que nos piden a nivel de escuela o incluso a nivel de concursos, con resultados como estos. Sea como sea, no te preocupes, lo que vamos a explicar a partir de ahora sirve para ambas opciones. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que en el espacio modelo estás trabajando siempre con la escala de anotación 1 es a uno. Estamos hablando de que no trabajas de manera anotativa y este valor nunca lo cambias, y que lo puedes encontrar en la barra inferior de AutoCAD. Una vez tengas el dibujo con el grafismo de tus líneas discontinuas tal y como lo deseas, nos vamos a la presentación. En nuestro dibujo de ejemplo, vamos a poner el dibujo a escala 1100 Y mira lo que pasa. El tamaño de los trazos y su grafismo ha desaparecido. Con todo el tiempo que me puede haber costado estudiar y decidir la escala de tipo de línea previamente en el espacio modelo. Para conseguir que el aspecto de los trazos sea el mismo que en el espacio modelo, solo tienes que ir al administrador de tipos de línea y quitar la muesca de Utilizar unidades de espacio papel para la escala. Esta es la solución que en general se suele adoptar. Pero esta solución tiene un gran inconveniente. ¿Qué pasa si de repente debemos cambiar la escala del plano de 1.100 a 1.500? Pues que como ya hemos dicho, el número de trazos y sus separaciones se mantienen, pero al ser el dibujo mucho más pequeño, estos trazos se han juntado y la línea que era discontinua ha perdido su condición de discontinuidad ya que ahora se representa como una línea continua. Así que si quieres que la línea discontinua se vea discontinua, tendrás que cambiar la escala de tipo de línea, tantas veces como la escala del plano cambie. Y si encima la misma línea aparece en distintos planos a distinta escala, tendrás que hacer copias de la línea y situarla en nuevas capas. Y esto último sí que puede ser muy problemático. Es decir, si pasamos de 1 a 100. A 1.500, la escala de tipo de línea la tendrás que aumentar 5 veces. Si trabajas de manera global con scale, la primera opción, cambias la variable una vez y todo el dibujo está corregido. Si por el contrario has elegido trabajar con la segunda opción, tendrás que ir buscando todos y cada uno de los elementos que les corresponda cambiar su escala de tipo de línea. Por lo que si quieres ser más efectivo y rápido, al no trabajar de manera anotativa, te recomendamos que te hagas una tabla donde aparezca primero todos los tipos de líneas que usas más habitualmente en tus dibujos. Y segundo, dependiendo de la escala del plano a la que se van a representar estas líneas, determinar la escala de tipo de línea correspondiente. Por ejemplo, con el tipo de línea ACAT ISO 3 W100, después de haber estudiado con detalle cómo queda impreso en papel, nosotros decidimos que si la vamos a representar a 1.100, el valor de su escala de tipo de línea debía ser 0.002 y si cambiamos la escala de representación a 1.500, su valor debería ser 0.03. Y así, con todas las escalas y tipos de líneas discontinuas que uses más habitualmente. Es laborioso hacer la tabla, pero una vez hecha no tienes que pensar cada vez que empiezas un proyecto, la escala de tipo de línea que vas a utilizar, ya sabes las que quieres y las que funcionan. Pero este gran inconveniente queda solucionado si trabajas de manera notativa con los tipos de línea y que vamos a contarte en otro vídeo. Así que mientras tanto, practica, y si tienes alguna duda ponla en los comentarios que así entre todos podremos resolverlas. Y si te interesa la tabla así como el archivo que hemos utilizado en este vídeo, los puedes encontrar en el enlace que tienes en la descripción del vídeo. Nos vemos en otro vídeo de ¿Qué deberías saber para proyectar en AutoCAD?